¡Hello! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy no voy a responder a nada. Hoy quiero pedirte una cosa. Hoy quiero hacerte una petición. A ti, a todos vosotros. Aquí lo pone. ¿Cómo vamos a poner en valor la gestión del conocimiento? Ya sabéis, muchos de los que me conocéis, incluso algunos de vosotros habéis hecho algún curso conmigo, que hablo mucho y me dedico y, y trato de difundir todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento otras veces hablo de curación de contenidos pero en realidad más o menos es lo mismo pienso que curación de contenidos es algo más pro más profesional tiene un, una base como que estás trabajando en ello estás haciendo algunos objetivos con tu curación de contenidos y gestión del conocimiento es algo que tenemos que hacer todos a lo largo de nuestra vida en nuestros días de manera cotidiana como gestionamos ...nuestro conocimiento, centrado sobre todo en el tema online. Todas esas fuentes, todas esas informaciones que tenemos en Internet... ...¿cómo podemos gestionarlas? ¿Cómo podemos adquirir conocimiento con todas esas informaciones? Muchos sabéis pues que me dedico a dar talleres y a explicar cómo se hace una correcta gestión del conocimiento. ¿no? ¿Cómo podemos buscar de manera correcta? ¿Cómo podemos organizar, recopilar todos los contenidos que vamos almacenando... Todas esas fuentes que vamos recopilando, todas esas informaciones, todos esos posts, todos esos blogs, y cómo luego incluso los compartimos, porque muchas veces la gestión del conocimiento no se trata de guardarnos el contenido para nosotros, sino difundirlos. Nos llegó, lo encontramos, ¿por qué no lo vamos a difundir? ¿Por qué no vamos a aprovechar toda esa ventaja que tenemos? Tenemos nuestra ventaja, se la ofrecemos a los demás. A mí me gusta mucho eso porque creo que estamos en un mundo con un montón de información donde se está peleando mucho incluso la pues toda la gente del SEO y del posicionamiento para meter contenidos de calidad para informar y muchas veces necesitamos gestionar ese conocimiento de una manera correcta de una manera clara y sobre todo eficaz y eficiente que no es lo mismo que eficaz vale pues cómo vamos a poner en valor la gestión del conocimiento desde mí y desde vosotros yo lo que quiero a lo largo de todos estos vídeos que voy grabando y muchos de vosotros ya habéis visto vídeos previos de lo que estaba haciendo lo que quiero es poner en valor la gestión del conocimiento mostrándola es decir hace falta adquirir un conocimiento pues lo vamos a buscar pues lo vamos a buscar entre todos o en este caso si queréis me preguntáis a mí me hacéis todo tipo de consultas. Muchas veces me habéis hecho consultas como de lo mío, ¿no? Pues, por ejemplo, si gustaba más Papali o Pocket para guardar enlaces, todo eso está bien. O cómo hacer búsquedas en Google de manera correcta. A mí me gustan mucho esos temas y estoy muy pendientes de ellos. Vale, me podéis hacer preguntas de ese tema, pero de cualquier otro tema, planteadme algún reto, planteadme algo que sea difícil de encontrar, o fácil, o una recopilación de enlaces, lo que queráis. ¿Por qué quiero que hagáis eso? Porque yo voy a intentar por todos los medios de encontrar la información valiosa. Si yo consigo encontrar la información valiosa, estoy demostrando que la gestión del conocimiento tiene su peso, que la información es poder y se pueden hacer muchas cosas con esa información. Pues entonces me expongo, me pongo delante de vosotros porque quiero que me hagáis preguntas y consultas. Ya tengo unas cuantas recopiladas, me están haciendo muchas consultas, muy variadas, de muchos tipos, hasta de música, y no pasa nada, de eso se trata, hay que poner en valor la gestión del conocimiento, la curación de contenidos, es lo que me gusta, y apuesto por ello, no solamente yo, cada vez hay más plataformas que se basan en contenido seleccionado por personas, por seres humanos, y eso, eso es gestión del conocimiento, necesitamos confiar en otras personas que nos den el contenido, no solamente nos valen los motores de búsqueda, no solamente nos vale Google ni Twitter, si queremos compartir buen contenido, previamente encontrarlo, clasificarlo, buscarlo, también nos valen las personas para eso. Yo os voy a demostrar que funciona. Entonces, ahí estaremos. Por favor, hacedme las preguntas que queráis, las consultas que tengáis. Vamos a intentar que la gestión del conocimiento, que la curación de contenidos, el content curation se ponga en valor. Eso es lo que haremos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!